Están disparando a la gente, salieron a disparar. Están disparando. Están disparando. Le están disparando a todos los manifestantes. Esto es bala. Ahí, Alejandro, yo a compartir, le están disparando a todo el mundo. ¡Están disparándole a la gente! ¡Ayúdenlos! ¡Están disparando! No, dispara... ¡Están disparándole a la gente! están está disparando a la gente! están disparando! ¡Están disparando con metralletas! ¡La policía está matando a la gente!